El del el casino. Primero. Es el primero. Primero. No podía entender y tampoco pensé que mi marido iba a terminar así. Aunque uno le advirtió, advirtió, advirtió. ¿Eh? Es una persona ya, ¿es Estos eres? son los delincuentes del casino. Nunca hicieron caso. No. ¡Date vuelta! Esta situación que pasó con mi papá es prácticamente igual a lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos. La única diferencia es que aquí la fuerza se ejerce en el tórax y no en el cuello de la víctima. Uno, dos, tres, Hace 10 meses la vida de la familia Steger Vidal cambió abruptamente. El 8 de noviembre su padre, jefe de hogar, salió junto a Marcia, su esposa. Fueron a un evento de caridad a Puerto Varas, pero al término de la reunión decidieron ir al casino a seguir disfrutando de la noche. Nosotros empezamos a pasar un momento agradable porque no salíamos nunca. Mi marido era un hombre súper trabajador del campo aquí. No salíamos nunca eh, por ir a cooperar, qué sé yo, después... Estar un rato juntos como una manera de celebrar nuestro aniversario matrimonio. De hecho, me entregó esta pulsera ese día. Eh, ¿Terminar así? ¿Cuándo te has imaginar que vas a entrar a un casino y vas a salir con una persona fallecida? Todo comenzó a la 1.49 de la madrugada del día 9 de noviembre. Según las cámaras de seguridad del Casino Dreams, Egon Steger, de 57 años, ingresa con su esposa Marcia y dos amigos. Tras el control de ingreso, él tiene una aparente discusión con uno de los guardias. Mi marido se dio vuelta y le hace ya, así como así. Y le roza la frente al, al guardia. Y ante eso él reacciona de una manera desmedida y le pega un... un un combo en el... Así, lo que le produce un sangramiento y todo. Ante eso, mi marido reaccionó. Yo me interpuse, porque Para calmarlo, porque en realidad yo creo que con el golpe, o sea, yo me di cuenta que con el golpe, como que no sé si perdió el equilibrio. Se está grabando. Se está grabando. Estos son los delincuentes del casino. Y aquí continúa hacer falta de entrada. Aparece en un... no sé. Tres, cuatro guardias, y lo reducen y lo tiran al piso. ¡Estos son los delincuentes del él casino! Agredió Pero persona... ¡Él agredió primero! ¡Estos son los delincuentes ¿Sí del casino! ¡Es una persona enferma! Con la cara mirando hacia... o sea, aplastado. Esto es lo que sucedió. Uno de los guardias que está acá le hizo una llave, acá. Y sobre él, una señora, que era una guardia. Esto fue meter medido. ¿Qué? ¿Qué? Y con la rodilla lo presionado at atrás. Oye, de de en ese entonces, Egon comenzaba a dar sus últimas palabras al auxilio. Grita desde el suelo que se está ahogando, que se está asfixiando. Pese a esos llamados, a esas solicitudes, ninguno de los guardias cesa en su acción Mientras su esposa Marcia advertía a los guardias de lo que podría suceder pero estas eran sus respuestas Se le hizo varias advertencias porque mi marido tenía diabetes Lo que me da pena es que está enfermo que No, puede pasar Por eso, no importa. En numerosas oportunidades yo le advertí, le advertí ¿Has advertí. Y no, y si no, y toda la gente que estaba ahí le decía, o sea, les decía que lo soltaran, que lo soltaran, que lo soltaran, que lo soltaran, y no. Al menos nueve minutos estuvo a ciego en Steger, situación que fue captada por los asistentes al casino, entre ellas Luz. ¿Qué más le puede hacer el caballero? ¿Qué más daño puede hacer? No, sí. Quien decidió intervenir en esta situación. Que para mí fue una tortura lo que le hicieron. Habían muchos guardias, habían ensayos siete. Más, más la guardia que pesaba mucho y lo tenía prácticamente presionado, no lo dejaba respirar. Entonces yo le pedí a ella, por favor, le pedía que se baje. Oye, le dije, bájate, el caballero lo vas a matar. Yo se lo dije muchas veces. No, si no se meta, cómo lo tiene, el caballero. Este video lo analizamos con el doctor Sebastián Ugarte, quien explica cuáles podrían ser las consecuencias de este actuar está la rodilla sobre la espalda. ¿Cuál es el detalle? Que el peso de dos personas adultas con sus rodillas sobre el tórax, el tórax para poder respirar necesita moverse, necesita desplazarse. Si está con el peso de dos personas adultas sobre el tórax, esto dificulta poder respirar. Por consiguiente, la técnica de inmovilización de ponerse sobre la espalda con el peso de su cuerpo es potencialmente peligrosa y puede significar que una persona no sea capaz de respirar y, y eso puede provocarle la muerte. Aparentemente, eso le habría ocurrido a Egon Steger, administrador de un fondo, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas, esposo y padre. Los nueve minutos que los guardias estuvieron sobre él le habrían generado convulsiones y posteriormente la muerte. Se paran del suelo y de encima de la persona de Don Egon Steger en el momento en que él pierde la vida. Este es el grupo de los asesinos de mi amigo. Este. Este es el grupo. Este. Para que lo tengan presente. ...se sí, informaron algunos medios de comunicación... ...lo que sucedió esa noche del 9 de noviembre... ...los guardias fueron detenidos... ...y formalizados por cuasi delito de homicidio... ...pero para la familia y el abogado querellante, ...acá hay un homicidio. ¿Por qué se transforma en homicidio... ...una situación como esta? Cuando a ellos se les advierte... ...primero por parte de la cónyuge... ...que le pueden producir un daño... ...a la integridad física... ...o incluso a la vida de esta persona... ...y es más, cuando la propia víctima... ...está clamando desde el piso... ...que lo suelten porque se está ahogando... ...en ese momento ellos, los guardias que están sobre... ¿verdad? El, la persona de Don Egon Steger... ...debieron de haber cesado su accionario... ...y como no cesaron... ...se hacen responsables... Del, de, la, ...de la ocurrencia del fallecimiento... ...y eso se llama dolo eventual... Un dolo eventual, dice el abogado y ex fiscal, porque los guardias debieron prever que se podía producir la muerte y no hicieron nada para evitar el desenlace, y mucho menos después prestaron reanimación. Nosotros nos querellamos por el delito de homicidio, ¿ya? Y lo que estamos pidiendo es que se investigue cabalmente estos hechos, porque una cosa es el accionar de los guardias que directamente actuaron en contra de la víctima y otro es el actuar. ...o la omisión de actuar... ...del resto de los guardias... ...¿verdad?... ...quienes tienen la, posi la posición de garante... ...respecto de esta persona... ...es decir, ellos debieron actuar... ...y si no actúan... ...pueden incluso responder... ...como homicidas... ...pero por un una, una participación especial... ...que es por omisión... ...es decir... Ellos serían autores de homicidio por omisión. Una imputación que se contrapone con lo que realizó el Ministerio Público, que dicen en todo este tiempo no ha realizado diligencias para esclarecer los hechos. La Fiscalía nos no nos ha llamado, no, no, ha ningún, no, no ha habido ningún trato con nosotros como víctimas, porque somos víctimas, de llamarnos a declarar, de ofrecernos ayuda, o sea, a un psicólogo, no sé, nada. Lo que hizo la fiscalía es recopilar los videos del de casino ya y se quedó con las versiones entregadas por los trabajadores del casino y por los imputados. El tema está en que se le toma declaración a la cónyuge ¿verdad? instantes después que su marido había fallecido y ella hasta el día de hoy no se acuerda de haber prestado esa declaración. Son los documentos, informes periciales y declaraciones transcritas que están en manos del Ministerio Público. Según el peritaje de la Brigada de Homicidios, en el suéter y la camisa hay manchas pardo-rojizas en la zona del cuello, hombro izquierdo y tercio superior en la zona anterior izquierda. Además, parte de su dentadura está suelta, así como también escoriaciones en forma de media luna en un sector de su cara. Presenta eh, lesiones en su boca, ¿verdad? que son un diente suelto. Productos del gol, no sabemos si es producto de la caída al suelo o producto de la compresión que se efectúa ¿verdad? de su cabeza sobre el suelo. Creemos que es más respecto a esto último porque además tiene unas lesiones, ¿verdad? Como, como estilo corte, que son producidos lo más probable por las uñas ¿verdad? o del guardia o de la guardia que luego comprimen al, hacia el piso ¿verdad? y que también están establecidas en, en, la, en, el, en el informe de autopsia. Gente, no, por favor, si nos vamos a... De mantenerse la imputación del Ministerio Público, los guardias se arriesgarían penas que van desde los 41 días de cárcel a 540. No entendemos cómo es posible que en Estados Unidos pase esto. Y a la pena que apunta la fiscalía es hasta hasta 40 años de cárcel, y aquí la fiscalía ni siquiera ha sido capaz de tomarle declaración a mi mamá. ¿Qué, esta, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué...? Si mi papá dice las mismas palabras que George Floyd, no puedo respirar, no puedo respirar. ¡Date vuelta! El viernes una nueva audiencia de ampliación de plazos se realizará en Puerto Varas. La duda para las familias si esta vez tomarán declaraciones a las víctimas y testigos y considerarán este video. Actualmente nos encontramos una en investigación vigente y en desarrollo con una serie de diligencias realizadas para los efectos de determinar la causa de muerte la relación existente con la dinámica de los hechos, la fuerza empleada por parte de los guardias, como asimismo las patologías previas a la víctima. Nos encontramos investigando todas las aristas del caso en virtud del principio de objetividad. 24 horas se contactó con Sam Dreams, el abogado de los cuatro guardias formalizados, e incluso personalmente con algunos de los investigados. Sin embargo, declinaron por ahora a referirse a lo ocurrido el 9 de noviembre pasado y al proceso judicial que está en curso.